Buenos días, mi nombre es Custodio Sánchez, soy el presidente del Comité de Empresa. Eh, hoy es el primer día de paro parcial que están previstos dentro de los fijados, que van a ser lunes, miércoles y viernes de esta semana y de la siguiente. Eh, el acuerdo que se ha, bueno, acuerdo, no ha sido de un imperativo de, del delegado de empleo, que al final, debido a que no había un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, ...ha fijado por decreto que sea el 25%, excepto el miércoles día 15... ...que será del 40% eh, como algo excepcional... ...y el motivo ha sido los exámenes de selectividad... ...por lo tanto lo vimos normal y solidariamente... ...pues hemos cedido en ese día en particular. El Partido Popular eh, en el 2013 nos quitó lo, la figura... ...en la línea 8 del vigilante de seguridad... Eh, ...alegando recortes... ...cuestiones económicas... ...y nos temíamos lo peor... ...y lo que ha estado pasando... ...que cada vez pues eh, se ha ido incrementando... ...la violencia, y las actitudes pues vandálicas en aquella línea... ...hasta tal punto que... ...nos hemos tenido que plantar... ...y exigir la restitución de los vigilantes de seguridad. Los destalleres están desmantelados de personal... ...faltan como mínimo seis mecánicos... ...debido a esa falta de mecánicos... ...diariamente ahora que han apretado la, las calores... ...hay una media de 6 a 8 autobuses... ...que se quedan sin cubrir en las líneas... ...es decir, son 6... ...de 6 a 8 eh, servicios... ...que la ciudadanía está padeciendo. Pues este paro parcial que no es huelga... ...es un paro parcial... ...pues nosotros lo secundamos... ...porque... El, el, la dirección la, y la gerencia de la empresa nos quiere, no nos quiere devolver unos derechos que nos recortaron en su día y este gerente nuevo que tenemos, pues, está tomando una línea que yo creo que no es la correcta. La línea de actuación que tiene es siempre intentar perjudicar al trabajador. Como trabajadoras de UCORSA estamos aquí secundando la huelga, que ya han salido los servicios mínimos y estamos reivindicando nuestros derechos y porque se cumpla nuestro convenio y no tengan discriminación con nosotros con respecto a las empresas municipales. Estoy aquí pues porque ya han salido los servicios mínimos y estamos apoyando a los compañeros. Soy Alfonso Álvarez, delegado de la sesión sindical de CNT. Hoy la, la movilización que estamos teniendo, ...en defensa de, del cumplimiento de nuestro convenio colectivo... ...y del acuerdo sobre seguridad... Eh, ...está siendo un, un absoluto éxito... ...o sea, la participación de la plantilla ha sido prácticamente el 100%... ...hasta ahora tan solo hemos tenido un, una persona que ha hecho esquirolaje... ...el resto de todos los departamentos de la empresa... ...el paro es total, han salido los servicios mínimos... ...sin ningún tipo de problema... ...era necesaria una movilización como esta porque... Vista la actitud de nuestro gerente, que además lo ha demostrado nada más empezar hoy la huelga, donde se ha negado rotundamente a que, a que los autobuses que tienen servicios mínimos vayan marcados con, con el papel de servicios mínimos, y ya había un pequeño rifirrafe en su actitud continua de incumplir aquellas cuestiones que son normativas, que además de un lógico funcionamiento para que los, tanto el público en general como que los trabajadores sepamos Quién sale a trabajar por servicios mínimos y quién sale a trabajar porque quiere hacer su derecho a, al esquirolaje, pues ya hemos empezado con ese tipo de problemas. Las continuas provocaciones lo ha demostrado que Actitud tiene, ya ha tenido varias discusiones con, con la plantilla, con una actitud totalmente absurda, sin sentido, que es la que viene teniendo a lo largo del tiempo desde que fue nombrado gerente de bolsa. Yo creo que tenemos que tomar muy buena nota, tenemos un convenio colectivo a la huerta de la esquina. ...y yo creo que la plantilla tenemos que exigir rotundamente... ...que este hombre se vaya, este no es un interlocutor válido... ...dentro de una empresa pública... ...este hombre podría irse, podría trabajar en un sitio diferente... ...en un cortijo, en otro sitio, pero desde luego... ...como gestor de una, de, de una empresa del sector público... ...que trabaja con fondos públicos y que se les presupone... ...que debe haber un, una intermediación con los trabajadores... ...un intento de llegar a acuerdos... ...otro tipo de dinámica donde lo que se busca es el, que el servicio público funcione lo mejor posible... ...pues sinceramente nosotros entendemos que, que ese, esa función no la tiene para nada... Eh, ...estamos muy contentos de cómo están saliendo las cosas... Eh, ...yo creo que la, los compañeros están bastante animados porque había una participación muy harta... De, ...de compañeros que no están en su turno y están aquí desde las 5 de la mañana... ...y por lo tanto es una alegría como está saliendo el resto de hoy... ...yo animo a que esto, el resto de los días... ...pues pues estamos aquí todos y todas... ...para luchar por, por, lo, por nuestro convenio colectivo... ...y para demostrarle a, al gerente y a los responsables del Ayuntamiento... ...que los trabajadores de Ocosa ...no estamos dispuestos a consentir... ...que se pase por encima de nuestros derechos laborales".